El Euribor dará un respiro este mes a muchos bolsillos, pero ¿se han preguntado alguna vez de dónde sale este índice, el más utilizado en las hipotecas españolas? ¿Por qué nos fiamos de él sin más ni más? Un abogado de Sevilla, miembro de la plataforma Democracia Real Ya, se hizo estas preguntas a raíz de un caso, de un cliente, y empezó a investigar. Las respuestas es que le han dado no le han convencido mucho y ha puesto en marcha una iniciativa a través de las redes sociales para intentar recabar más información, para exigir más transparencia sobre el Euribor. Ese abogado es Juan Moreno y está en nuestra delegación en Sevilla. Buenas tardes, señor Moreno. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos por el principio. Eh, resúmanos por qué un día de repente desconfía usted del Uribor. ¿Qué motivó sus sospechas? Eh, bueno, viene a raíz de un caso paralelo donde a un cliente se le exigen los intereses debidos desde el año 97 en un préstamo. Eh, tuvimos que entrar en la página web del Banco de España. ...y comprobar eh, los intereses del año 94, 95, 96 y 97 del de antiguo Mibor, .que era el índice variable que se utilizaba en las hipotecas... ...antes de la entrada del euro. Eh, descendimos en los años, nos acercamos al tiempo presente... ...y observamos que en las tablas no aparecían datos en los años 2007, 2008 y 2009... ...entonces nos pusimos en contacto con el servicio de estadística del Banco de España... ...para preguntarles por ese error en las tablas... Y nos dijeron que no había ningún error, que no había operaciones en el interbancario español y que eso es lo que reflejaban ellos. Entonces le preguntamos cómo era posible que no habiendo operaciones entre los bancos españoles si se reflejara siempre un dato diario en el Euribor. Y nos contestaron que eh, ellos no controlaban el Euribor, que solo recibían el dato desde Bruselas, de Thomson Reuters, y ellos solamente tenían la obligación de publicarlo en el boletín oficial del Estado. Eh, ...nos extrañó un poco y nos pusimos a preguntar... Eh, ...directamente al banco del cliente... ...que no nos dio los datos... ...que pedíamos que eran las operaciones de base del Euribor. Claro, porque vamos a explicarle un poco a los oyentes... Hasta donde se conoce, el índice eh, Euribor se calcula con los tipos de interés de medio centenar de bancos europeos. Tienen que dar esos datos cada día a la agencia Thomson Reuters, además en una hora precisa, entre 11 menos cuarto y 11 más o menos. Y después hacen unos cálculos matemáticos, eliminan el más alto, el más bajo y con la media de los tipos de ahí sale el Euribor. Eh, hasta cierto punto, señor Moreno, es lógico que los bancos no quieran revelar la información de, de su propio interés interbancario que están cobrando a otros, ¿no? Claro, efecti efectivamente. Eh, es como ser si lógico... a usted le pidieran, ¿no? que revelara información de a lo mejor un caso que esté haciendo, ¿no? Hasta ese punto no sería, no es normal, no lo ve normal. Eh, sería normal en operaciones cruzadas eh, recientemente, digamos una semana, un mes o incluso un año, pero no en operaciones antiguas. El interbancario suponía que cada banco realizaba una operación de préstamo a un año con otro banco a un tipo de interés. Eh, las disposiciones legales españolas establecían que eh, esa operación debería de tener un importe en euros un plazo concreto y identificación de los sujetos. Entonces era normal que efectivamente no nos diesen datos que podían afectar al mercado eh, en tiempo actual, pero no era normal que no nos diesen los datos, por ejemplo, de los años 2007 o 2008, donde esas operaciones además estarían ya incluso depositadas en las cuentas anuales de los bancos y, y siendo de público conocimiento, entre comillas, a través del registro mercantil. Vamos a recordar que la Comisión Europea el pasado octubre anunció también que estaba investigando algunas prácticas ilegales, no del Euribor, sino en productos derivados vinculados a ese índice, al Euribor. Hubo incluso una investigación, una redada en el Deutsche Bank. Yo no sé si a raíz de esto ustedes se han puesto en contacto con la Comisión para saber algo más. Nosotros, además, aprovechando que el comisario de competencia europea es Joaquín Almunia, un español, eh, escribimos por los cauces y canales legales oportunos eh, preguntándole también si ellos tenían algunos datos, puesto que nosotros habíamos comenzado una investigación antes que ellos y teníamos la misma sospecha y no se nos ha contestado nada por parte de la Comisión Europea. Eh, ustedes a través del movimiento democracia real y al que pertenecen promovían este domingo una jornada en las redes sociales para animar a los usuarios que, que quieran hacerlo a pedir información a su banco ustedes facilitaban formularios lo necesario tienen idea ya de cómo ha ido esa iniciativa bueno sabemos que bastante gente ha eh, descarga los formularios de internet y los está presentando en sus respectivas oficinas lo que pasa es que tiene que ser gente de, de la plataforma que además tenga, tenga hipotecas o préstamos referenciados al Euribor ¿Y han presentado ya o están planteando alguna iniciativa legal? ¿Alguna denuncia? Eh, nosotros estamos eh, yendo con mucho tacto y bastante cuidado porque el asunto es muy muy delicado por el tamaño que podría tener eh, el posible fraude ni siquiera queremos utilizar realmente esa palabra ...porque no estamos seguros de ellos... ...si pasa el tiempo y no conseguimos los datos subyacentes... ...para determinar el Uribor... ...probablemente en el caso particular este... ...y en otros casos animemos a la gente... ...a presentar demandas contra las entidades bancarias... ...puesto que entenderíamos que el, la cuota... ...correspondiente al Uribor ha sido... ...ha sido realmente calculada... ...o se ha calculado basándose en los datos... ...que no eran los que se establecían en las leyes. Juan Moreno, abogado... In, eh, impulsor de esta iniciativa que pone bajo sospecha el Euribor. Muchas gracias por estar en la economía. Hasta otro día. Nosotros. A a vosotros, bueno, pues por cierto, el Euribor eh, tendrá competencia. Próximamente van a ponerse nuevos índices eh, en marcha, ya lo iremos contando.